Ya no puedo ser Krillin, la puta madre. Se ve facha el micrófono así, ¿no? Le compré una, ¿cómo se llama esto? Una especie como de brazo, un brazo ahí para que tener el micrófono más cerquita y yo poder, tipo, no tener que estar con el micrófono en la mano, ¿viste? tratar de saludar así, ¿no? Estamos eh, estábamos subiendo la calidad, Estamos subiendo la calidad, ¿eh? subiendo la calidad ¿eh? Va bien, va bien, bien. Bueno, hoy traigo eh, dos, tres partiditas más en donde, nada, sale un par de risas ahí, está bastante bueno, muy divertido. Eh se pica un poco ahí con los chicos, porque salgo, en esta va a salir un 3v3 me parece, con gente así que, que es bastante tryhard eh, que ni las conozco, pero se metieron porque meto personalizadas y de repente la gente entra eh, y bueno, y se empezaron a caer a pin... me sirve, me sirve, la no, facha. Eh, pero bueno, básicamente lo más importante acá es que lo disfruten y que nada, cualquier cosa eh, me avisan Uf, hola, papá, mi Pensé que estaba remuerto esto, ah en ¿Está? realidad no está, ¿eh? No lo no, pensé, no, no, hijo. Pero me alegra que hayas entrado. Ahí está. Se pica, se pica, se pica, eh. Oh, Yuki quedó quieto, boludo. Vamos a lo bolsa. Estruga, boludo. Oh, la estruga se picó, eh. Ojo. No, mira. Uh lo que pega ese, boludo, no. Uh, le pegué buen daño, eh, pero me hizo recagar. Me rega No vamos a buscar que va, eh. Uh, juega bien, boludo. Juega, no, juega muy traje de este flaco, boludo. Me cae bien, eh. Ah, me recayó. Ah, yo no soy bueno contra el truca, el chupicito, boludo. Ya. Y curado es... Cállese, claro, boludo. Mi, mi... Me a cada vez que voy a pillar contra él, pero bueno, ya me quedé de uno. Claro. Uuuuh. Yo me metí como tronco en el personaje de Kelo, boludo. Es tremendo, boludo. Uh, ¿qué? ¿Qué le puse? Falta el cagón de Yuquisito, boludo. <risa> Falta el Yuki, boludo. Bien, bien, bien. Faltado, no, es tremenda, boludo. boludo. <risa> Hay que espalmar el canal de los pies, boludo. Andá a ser si nunca más me los cruzo. Uh, eh, che, su arma tiene más distancia, un cagón, boludo. Es un puto, boludo. Vamos a hacer la mierda a Yuki, boludo. vi para acá. Ah, sos vos, boludo. <risa> <risa> ¿Qué onda, trunga? <risa> ¡Ah! ¡Me congeló el hijo de puta, boludo! ¿Dónde está Yuki, de mierda, boludo? Acá está, a ver. Uh F. No, cagué, eh. Ojo, eh. Ah, me hicieron mierda. ¿Por qué no me curaste, cagón de arde? No puedo, no, no, no. no. Me pegaron entre los dos, me hicieron un bucaque, podríamos decir ahora. ¿no? No, no, no, día es que no. Sí, ¿eh? Ya la tira, uh, la tira. ¡Uh! uno! uno. No, tremendo, está solo, uno. eh. Dos contra uno. Está el Yuki el Yuki está poco de vida, eh. No, Mirá, le metió un escudo. ¡Qué hijo de puta, boludo! Este es tu momento de ulti, boludo. Vamos. ¡Ah! Quedó retocado, boludo. Quedó retocado, Yuki. ¿Qué se le tapó el Yuki, no? <risa> ¿Qué? ¡Yuki pelatudo, <lo> eh! <risa> si no será, el, hijo de puta! Cerrabi el orto. Ahora le vamos, vamos a. hacerle foco, boludo. Voy a poner boludo. Que no lo creo se decía. Focoyuki, wey. Focoyuki, we. Ah, la rechaceada, me. Toma, pelotudo. Mirá si fue la mierda. Se fue la mierda, cabrón. ¡Ayuki! No, tiene una distancia. No, me está tirando unos básicos ahí, re piola este. Che, estoy retocado, boludo. Que quede clarísimo. ¿eh? Uy, usted es que me matan, boludo. Yo estoy en la misma... Uh no me la conté, boludo. Me, me cackearon a 3, boludo. ¡Está lo atado el gordo puto ese! <risa> ah, me interrumpe la cagada esa, boludo. ¿Viste? Es una cagada. Mirá, te que pará, pará, déjame hacer uno de uno ahí. el pelotudo este, ¡No, el Yuki de mierda! ¡No, el Yuki de mierda! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Qué onda! ¡Eh, boludo, polaquito, boludo! ¡Somos una banda, boludo! ¡Mirá, mirá! Hay una mayúscula para que la madre. Un pa' que duela, boludo. Los embarcamentos de clara ya. ¡Ah, es un culado, boludo! No sabe ni jugar, el pelotudo. ¡Mirá! Uh, no, me está refocuseando el otro pelotudo, bro. el que juega re piola. ¿Qué pasa? Ah, ya, te tengo que botar otra pantalla de vuelta, dice. Y... Oh, no, hijo de puta. Bañalo, bañalo. Resentir a ver. De material, ¿no? se murió en medio de... Lo que juega es el que tira hielo, boludo. Me sacó Hijo una banda de vida, la... boludo. La Hijo de puta, boludo. Gigi, boludo. Todo bueno. Tuviera gente, diría? Si tuviese gente, este juego sería excelente. ¿Cómo andaste esto, boludo? Va, eh, se pica, se pica, se pica, se pica. Va, eh. Uh no, mirá, mirá, Fua, al vivido le dicen. Lo voy a hacer concha ahora que no tengo el personaje ese de mierda. No voy a hacer crema, hola Le voy a enseñar cuántos pares son dos botas Mirá, mirá, mirá Vení No, me cagó, ¿eh? Che, che, che, me saca mucho, ¿eh? No, no, para, para, para mí es el picante y... Che, che, me hace uno v 1 ¿eh? Ah, se lo saqué en toda la cara, hola Se lo saqué en toda la cara, hola Uh, me sacó una banda Es un vivido Me gusta, me gusta igual, ¿eh? No hay que llorando ¿Qué pasó, Yuki, boludo? Yo me estaba haciendo quebrado con 2.1? contra 1, boludo. Matalo, Yuki, mierda ese. Yuki, mierda, le enseña cuántos enseñar palos son dos botas boludo. Ah, le mete el escudo al otro pelotudo. ¡Ah, un escudo eso! Yo pensé que me estaba congelando. No. ¡No, no! ¡Mi ulti! ¡Mi ulti! La al juego, boludo. ¿Y, si? y si te pones curiado. <risa> Está rico, está rico. Ahora, pilla. ¡Qué venís, boludo! No, me, me estuñó, boludo. Mirá cómo le mete escudo, boludo. Me hace re tiltear el pelotudo, boludo. Hijo de puta, boludo. Hice un culeado, boludo. Ah, me cagó, boludo. ¿Murió No, no, pero estoy. Estamos ahí, ¿eh? estamos chill, diría. ¿eh? Uh, uh, uh, no me la acondí, Olvídate, testo, boludo, es tu momento, chabón Ah, no le pegaste, NT boludo tenemos, tenemos espacio, o sea, porque es 3v3, ahora somos 2v2 Y hay un chabón ahí que ni, ni siquiera es de acá, o sea, el chabón es yankee, parece, boludo oh, perro, ¿no? Así que probablemente el chabón ah, se vaya, porque dice, oh, esto es re fácil bueno, En realidad capaz se queda porque nos está pegando un abuso, boludo, ¿verdad? Me y me me sí, blanda, blanda. Blanda. <risa> si no será un. Sería un dolor de cola. Bien, bien, bien, esta es la rola cagada esa. ¿Qué pasa? ¿Yo aquí? Ah, mirá, le mete el escudo al otro, ¿verdad? porque yo no tengo escudo. Porque yo no lo puedo poner en <risa> No, la rey, la punto, la <risa> no, me hace, ¿Qué defiendo, no, Uh, va, foco el el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Que no, tenés no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, matar a no, ¡Ah, ¡Me, me, me, me no, ¡No! ¡Qué bicho de mierda! tomado, tomado ¡Dos pa' uno! ¡Siii! ¡Toma! easy, ¡Issi! está la comida? Voy. Más rato voy. más rato voy, eh. Dale, dale. ¡Qué tipo capo que sobra! ¿Dónde está el yuki de mierda ahora? ¡No! Le metió de nuevo la cagada esa, esa. Ojo, va. Va, eh. Uh, no me la conté, boludo. Me sí, boludo. Sí, matalo, boludo. puto de ese nomás. ¡No! ¡Qué hijo de puta este Yuki, boludo! La hizo bien, la hizo bien, boludo. GG, boludo. Todo bien, todo bien, boludo. Todo bien, boludo. Ir probándolo un poco más. Te vas a criar, dice el Tsunami, boludo. Si sí, traductor, boludo. Eh. Uh, ¿este cómo era? ¿Era así? Uh, el clean ese está re picado. Uh, se la puse el... Uh, el Tsunami es le boludo. No, no, que No, no, el... El Yuki. Bien, bien, bien, bien. No, con este no me puede ganar. Yuki, bol, no te preocupes, boludo. Uh. Acá está todo tocado, boludo. ¡Puta! correr! <risa> Mirá cómo corre, este culiado. Bol. ¡No! Le hizo re bien. El Kitirini está escapando como puede, boludo. <risa> Este, Pero qué es esto, boludo, están, están corriendo unos cabones. ¿Qué pasa, pa? No, con este personaje no me puede ganar, boludo. Soy un vivido de mierda. ¿Quién se desconectó el kitilín? No. Le hicimos quitear al kitilín, gente. Vamos. ¿Qué dice boludo? ¿Cuál era el bot, boludo, igual? A ver. Ahí está el bot. ¿Este será el bot? No, ¿qué onda? Uh acá. Tuki. No, me la remandó a guardar. El bot, boludo. El bot me hizo cagar para adentro. Che, ese era el bot, boludo. Bueno, suerte. Sorte aquí. No, ese fue el bot, boludo. Aquí nos queda, ¿no? No, me salió re malo. boludo. Che, se curó. ¿Qué onda eso, boludo? Ah, le hizo bien. Va, eh. Uh, uh, uh tiró el bichito, le hizo bien, eh. Me tiró pánico. Uh. No, me cagó. Me cagó con esa barrera, boludo. Es buenísima. Muy buena, boludo. mira cómo, cómo el chabón se posiciona, boludo. Va, eh. Uh, me cagó, boludo. Pegale, boludo. No. Bien, bien, bien, bien. Bien, aproveché porque el Chon solo tiraba básico, ¿verdad? Creo que, que estuvo bien. Buena última, dijo lo Bien, bien, estuvo. Fue inteligente la jugada, entonces. Me sirve, me sirve, me sirve. Uh, qué pelotura. No pega, no pega el cabrón. Ah, ok, o sea, es ahí. Uh. No, mira, me han dado guardar. Che, che, che, che, che. Tranquilo, güey. Uh, esquivé la ulti de pedo, eh. <ríe> Me cagó a palo el Minion, boludo. No, boludo. Ahí está, boludo. Jeje, no, Jorge. <ríe> boludo, ¿qué onda ese boludo, amigo? <ríe> No, no, me dejé, solo que ando oxidado déjame que calentar y la dejo, dejo la cagada Oh, sos chileno, eh Uh, ¿qué hizo, boludo? Uh, uh Ok, ok, ok O sea, yo lo engancho Voy No, mirá el pánico, no, ¿qué onda eso, boludo? Opa. No, horrible No, mi boludo. Che, igual las cosas como son Igual que Nachim, boludo, cuando usó un personaje Tanque, el hijo de puta eh, No moría más, boludo No, lo mató A básico, boludo no, ya, El, el Strungar tendría que ser streamer de esto, boludo. Pide mucho menos que él Uh, la puta madre. Que el Minecraft Mira que puto Ya sé cuál es el truco con este, boludo No me cago Bueno, bueno, buena Uh, me estuné solo, boludo Tremendo eso, eh Buena, buena lo que jugamos, eh Ojo con el Yuki Para que me ponga un poco de vida Al menos para aguantarle al. Alguachín, ah, bueno, no sé si tampoco vale la pena. Uh, me la repuso, wey. Ok, ok, ok. Comprendo, comprendo lo que hizo. Uh, me cago. Ah, no llegué, güey. Uh. No, estoy tocadísimo, ¿eh? No, me cago. Ok, le pegué buen daño, ¿eh? No, no, ¿qué onda eso? ¿Qué onda eso? Me mató. Uh, me pegó desde lejos, boludo. Mientras estaba peleando con el Yuki, ¿la viste esa boludo? Fue tremenda, ¿eh? Necesito una repe de eso, ¿eh? Tira la ulti, tira la ulti, mátalo. Tira la ulti, pelotudo. No, ¿qué hace? Yuki, pelotudo. Ah, él lo quiere matar a básico, está bien, boludo. La ulti, no, la ulti, Yuki. Ahí está, ahí está, texto. Ahí va, eh. Ahora sí, ahora sí. Pero me parece que era la jugada, eh. Ese tayuki, boludo. Oh, no, estornudo. Uh, fuck. Gracias, boludo. Uh, siempre me hace la misma el pelotudo este. Ok. Bien, bien, bien. Ahora no no hizo nada, hola bien bien. Es como que uno va calentando, ¿viste? Va hasta que la agarra el ritmo. No, se recuró, ¿qué onda eso? No, ¿qué onda ese ítem? boludo? me parece muy raro ahora. Uh, me cagaba ¿eh? Uh, me cagó Muere, bueno, muere, bueno, muere, bueno, muere, bueno, bueno. Bien, bien, bien, bien, bien. Uh, te agarró suñito por aquí, boludo. Dale, dale, guachín. ver se si puede estar ahí, boludo. Una banda allí, boludo. Es tremendo. Me gusta mucho el personaje. Uh, fuck. Es lindo pero, personaje, boludo. Uh, me hizo reconcha concha, a ver. Uh, me estuñé solo, que boludo. Nooo, no ganó el... Ah, me hizo recagar cagar. Nooo, me mató el boludo. <ríe> no me la conté, boludo. <ríe> No, se rebotó el arma, ¿cómo se llama? La animación sola, el otro. Dale, dale Yuki, boludo. Enseñale cómo se juega el pibe, boludo. Tenés la ulti, ¿para qué querés otro orbe, boludo? Agarrá los cositos, ahí. Eso, eso, eso. Ahí va, ahí va. No, agarra el otro. Uh. Curate. Está diciendo que te cubre, boludo, al otro le quiere cagar, piña <risa> Ojo Uh, buena, oh, este, este hace combo como si fuese LOL, eh Ojo, Yuki, tiene potencial en este juego, eh Buena, buena, buena, buena, buena, todo bien, todo bien Y ahora, Yuki, te quedaste sin habilidad? ¿y ahora qué hace? ¿Cómo lo, no, mirá cómo lo corrió, boludo. ¿no? Qué El hijo de puta. Pega linda, eh. Uh, tremendo eso, eh. Pánico, lo mandó. No, es, es eso del. No, boludo. No. Eso del pánico es muy sucio, amigo. Es tremendo. Es tremendo, boludo. ¿no?